¿Quiénes se creen que son? Soy Alice, supongo. Yo soy Kim. Y yo, por supuesto, soy Leo. ¡Miren! ¡Me puedo doblar por la mitad! Con queremos irnos de este planeta. Es su culpa que estemos aquí. ¡Queremos irnos ahora! Ah, uh, No lo entiendo, Hamku. Deseamos volver a nuestra novela porque no pertenecemos aquí. No somos dibujos. Somos héroes de una novela. Les ordenamos que nos lleven a nuestro libro.